Hola, soy Javier Ortega Conde y os voy a explicar cómo se usan los foros del campus de MetaUniversidad. Estamos dentro de un curso ya, dentro de la pestaña de información de curso, y tenemos que pinchar obviamente la pestaña de foro. Entonces, al llegar aquí, vemos a la derecha una información de los usos básicos del foro. Aquí nos indica que si marcamos esta pestañita, este cuadradito, eh, sería para recibir eh, por correo electrónico notificaciones de mensajes que tengamos marcados como eh, queremos seguir, que ahora veremos cómo se puede decir que queremos seguir un mensaje poniendo esta estrellita azul y entonces nos notificaría de los mensajes que seguimos pues por si algún tema muy interesante queremos que nos notifique para enterarnos rápido de respuestas que ha habido o lo que fuere. Eh, aquí vemos los temas que hay abiertos con el número de mensajes que tiene cada tema y este que se ve que está en azul es porque tiene, como indica ahí, un comentario nuevo. Entonces, si le pinchamos, vemos que bueno pues es el primer comentario, no habíamos leído nada de esto, solo tiene uno nuevo, o sea, solo tiene un comentario y era nuevo, quiere decir que no habíamos entrado a este tema para leerlo. Dicelo a todos, comienza el curso. Eh, aquí tenemos la estrellita que comentaba, que es para seguir. Entonces si ponemos la estrellita aquí, veremos que ahora a la izquierda, nos aparece siguiendo, si leemos otra vez, dejamos de seguir ese tema. También podemos votar el tema, para decir que ese tema nos parece pues, interesante, o, está, o este mensaje nos parece interesante. Y luego hay una serie de opciones adicionales, que bueno, eh, como se ha mencionado el curso, pues también puedo editar el mensaje o, o, o otras cosas, que quizás nos hagan todas, depende del perfil de, de usuario del, del foro. Eh, también tenemos eh, aquí un mensaje, o sea, un tema que se ve que tiene una interrogación. Es porque es una pregunta. Vamos a ver ahora que aquí tenemos el botón de nueva entrada. Si vemos a nueva entrada nos da elegir si queremos hacer un, un foro sin más, o sea, bueno un, un mensaje sin más, un debate o una pregunta. Entonces en el caso de que sea una pregunta nos saldrá con esa interrogación esperando una respuesta y esto sería un debate genérico sin más. Nos pregunta también en qué área queremos ponerlo, que aquí habrá varias áreas, que ahora de momento está en la general y la del primer profesor del curso, Víctor León Gámez. El título, el mensaje que queremos poner, y bueno, tenemos una serie de elementos aquí para poder negrita, añadir enlaces, imágenes y demás. Y podemos directamente decir que queremos seguir nuestra propia entrada para ver que nos notifiquen las respuestas que, que hace la gente. O eh, podemos quitarlo y también podemos publicar de forma anónima. Si tenemos, o sea, queremos hacer una pregunta y nos da vergüenza que los demás vean que no sabemos de ese tema, pues bueno, lo publicamos anónimamente y así nadie se entera quién ha sido. O sea, bueno, los demás alumnos no verán quién ha sido. Y, y bueno, eh, de esa manera pues se puede hacer preguntas y sin, sin vergüenza. Vamos. Eh, y luego tenemos en este panel eh, una serie de cosas adicionales que son filtros porque bueno, pues aquí se pueden acumular muchos temas y eh, pues podemos querer ver ciertos temas anteriores o lo que sea entonces aquí tenemos para eh, ordenarlos por actividad reciente por mayor actividad que nos pondrá arriba los que más mensajes tienen que en este caso pues bueno como sería uno con dos s por los más votados los que tienen más votos que en este caso tiene un bote y los demás no tienen ninguno. Vamos a volver a dejarlo práctica reciente. Y aquí también podemos decirle pues que nos muestre todo, que nos muestre los no leídos. Ahora tenemos todo leído. Si hubiéramos hecho antes, pues habríamos visto que solo nos dejaba ese que salía azul. Los que estén sin responder, las preguntas sin responder. Que en este caso esta pregunta sale sin responder. Y los que estén marcados. Que eso no lo he enseñado. Vamos a verlo ahora. Porque también entre las opciones de aquí... A ver, igual, a ver si tengo que cancelar esto. Y ahora si sí nos muestra este mensaje. Y aquí tenemos la opción marcar para que eh, nos haga una marca de, de los mensajes. Que ahora no sale, pero se si actualizo la página, pues sale como promocionado al marcarlo. Desmarcar y ya está. Entonces, bueno, hay una serie de filtros y también tenemos aquí filtro por las categorías. General, Víctor León Gamif o más categorías que habrá o bueno, o filtrar solo las entradas que estoy siguiendo. He comentado que si activamos el, si el botoncito ese permitirá que nos envíe emails de entradas que estamos siguiendo. Si no lo activamos también podemos usar la estrellita para seguir entradas y simplemente pues nos las marcará nos, nos marcará diciendo que estamos siguiendo esa entrada para que nos destaque el resto. Y otra cosa que queda por explicar es que aquí hay dos mensajes, se hace una pregunta y luego se hace una respuesta, y los profesores o administradores del curso pueden marcar un mensaje como respuesta, que ese mensaje podría ser de un alumno o de un profesor, es decir, este mensaje es una buena respuesta a la pregunta que se ha realizado. Entonces se marca como respuesta y ahora, en vez de salirnos aquí una interrogación, nos sale un tic de que ha sido respondida la pregunta y alguien ha aprobado esa, esa respuesta como correcta para la pregunta. Y eso es todo. Muchas gracias.